Sí. ¿Qué pasó? Espérate, que tenemos algo ahí. Vamos a ver Hay una cosita por ahí. ¿Qué solución tiene? Sí, ¿Y ¿qué fue? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a seguir atacando a la gente. <risa> Vamos a darle fuego. <risa> Llámalo. Buenas, hello. Buenas, eh, buenas tardes, sosobroso. Saludos. Eh, eh, buenas tardes. ¿De dónde? Bendiciones a ustedes. Ahí. Gracias, gracias, gracias. ¿Quién nos habla? Ramón Flores. Ramón Flores, Ay. caramba, bienvenido a su programa, Los Osobrosos. Adelante, Gracias. Ramón. Sí, eh, bueno, aprovecho la oportunidad que ustedes me dan para participar de su programa <risa> tan divertido, ¿verdad? Eh. <risa> e, e informativo a la vez, dinámico y eh, bien versado. <risa> eh, qué bueno que ustedes tocaron el tema. Que bueno que me consultaron porque lo primero es que no me menciona a mí porque gracias a Dios ni él ni ningún otro dirigente eh, aquí en San Francisco tiene moral para señalarme a mí para nada. Ay. Por eso no me mencionan porque ellos no me conocen. Eh, yo no soy el que presido la federación ni, ni estoy en la directiva actualmente. Okay. ok. Ahora quiero aclarar porque es lamentable de que a veces se usan expresiones así donde juntan a todos y right. consideran que todos estamos buscando prebenda, como él dijo. Y quienes me conocen a mí saben que yo soy, además de dirigente, comunicador, que tengo mi negocio y que trabajo. Eh, no sé ciertos dirigentes si trabajan y que trabajan, tú sabes, pero yo trabajo. Yo no ando en busca de radio, y el que me conoce bien sabe lo que yo soy no soy de PRM, yo soy de alianza país eso es verdad. Yo soy muy independiente y soy muy claro y preciso y yo no estaba de acuerdo con ese llamado a huelga porque no era no era propicio el momento pero además aunque hay razones para hacerla porque este es un gobierno que hace muchas promesas y no cumple y tenemos un alcalde que debiese renunciar Ay. y dejarle eso a otra gente porque este es un pueblo abandonado ustedes lo saben y yo siempre soy un crítico de lo que se hace mal, venga de donde venga, venga de mi partido, venga del partido que esté. Yo no me vengo. Ahora bien. Decir que la huelga fue un éxito porque la gente cerró. Ustedes saben aquí por qué la gente cierra. Que no es porque apoya la huelga, es por mí eso. eso es lo primero. Ay. Y lo segundo es que pasó el llamado, simplemente pasó, no sucedió nada, no se logró nada, simplemente perder tiempo, perder dinero, perder recursos, perder oportunidades. Yo, yo le he preguntado a algunos dirigentes, ¿cuántas huelgas han hecho en La Vega, por ejemplo, así como se hacen aquí, que son huelgas que alejan inversiones? La Vega no ha hecho huelga y voy a ver qué alcalde tiene La Vega, qué, qué, cómo está La Vega, la zona franca, cuántos empleos tiene en la zona franca. Y sin embargo aquí hace muchísima huelga, y nunca se logra nada. Y la gente lo que quede perjudicada, las gomas, las basuras, eh, heridos, que gracias a Dios ahora no hubo. Entonces quería aclarar eso y le agradezco a ustedes la oportunidad, respeto el derecho de ellos. Y hay razones obviamente para protestar, pero nunca yo he compartido los métodos anárquicos para protestar. Nunca lo he Ay. compartido ni lo compartiré. Buenas tardes. Bueno. Bueno, ahí, ahí está, está la respuesta de Ramón ahí Flores. Ahí está la respuesta de Ramón sí. Flores para el colectivo. Ay, malo loco esto. Ay, ay, ay. Entonces lo que está allí que, usted me señorita. ¿Eh? Ah. Cuente todo, amigo. No, bueno, todo. No, bueno yo poder... contaba aquí detrás de, de, de en la pausa, ¿verdad? Sí. Que el señor Ramón <risa> Flores pues fue estuvo como en la federación de... No, no, vamos a leer ese artículo. Ok. Léamelo porque vamos nosotros a... pensamos que él estaba. Wey. Ajá. El artículo es de octubre de 2021, dice aquí, eh, se crea la Federación de Juntas de Vecinos, firmado por Antonio María. Eh. Entonces, los reconocidos dirigentes comunitarios, Miguel Martínez, Leslie Santana, Inmaculada Valerio y Ramón Flores Merejo, Dejaron creada la Federación de Juntas de Vecinos de la provincia Duarte. Ramón, ¿por en qué estamos entonces? Ramón Flores ha dicho que no está ahí en ese... Ramón en ese dice grupo, que no o sea, está el artículo, ¿escrito por quién? Por Antonio María. Por el, el respetado gente, Antonio María. El, el 20 20 de octubre. Hay que ver si esa renuncia fue reciente. ¿Cómo? Hello. Vuelvo. Saludos. Ah, Buenas tardes. Saludos. Mira, yo lo que entiendo es que Ramón Flores se, se está en una contradicción porque él dice que hay razones de mal. Entonces... Si él entiende que hay razón de más, pues deja al otro luchar. Y si usted no quiere luchar, mejor quédese callado. Si, si lo que usted va a decir va a ser peor que silencio, mejor quédese callado. Porque mucho mejor. Porque ajá, entonces tú dices que hay razón de quiere que haga los movimientos guardarios. Por eso, tranquilo, me dijo, porque si el no te afecta en lo locales, porque a un lado, porque tú, como, como parte de, un, de una federación, estás dando a entender o no, no Él dijo que no que no de, que, que de la federación dijo él bueno está bien él dijo que no es presidente tú me entiendes que, que no preside la federación pero él es parte de ella entonces si, si tú no, no no estás en ese sentido pues, que no te callado mejor mi hijo y deja el otro que haga lo que tenga que hacer claro eso entiendo yo claro muchas y, gracias y el, y el miedo es que quiere meter y que, que si mencionaron el nombre sí se mencionó el nombre ayer lo, lo mencionaron y que Dime, Ramón Flores, tú no comes hombre. Señores sin violencia, ahí, estamos delicaditos. 809-725-0505. Opine usted sobre e este dime y direte que está entre el colectivo y el dirigente comunitario, miembro de la federación, como dice ahí el artículo, de Junta de Vecinos. Siga leyendo, Villalona. Mira, dice aquí también que. Soy cartucho que... nosotros hasta que se acabe, ¿dele? <ríe> la responsabilidad. Un príncipe llegó ahí, aquí véalo ahí. <ríe> la responsabilidad nosotros. del grupo recayó. En lo buena Martínez! No buenas buenas tardes. Saludos. Mira, mi amor, yo vivo aquí en el estanque de Martín y lo que pasó ayer fue pues, ya tu salmo. Ay, ay, es ay, ay. dirigente de la huelga, está bien. Ya aquí con protesta, ya protestando, no protestando, ya aquí no vale nada. Va a ver si hoy ya comenzamos por la protesta que hubo a trabajar en una, en una parte? No. Pero deben tener conciencia de que estamos pasando por un virus demasiado grande, que los pulmones... Mira, hoy yo que irme para el médico, porque no podía ni respirar. Entonces, estas personas tienen que crear conciencia. Y los comerciantes también tienen que tener conciencia. Cuando ellos vayan a hablar mucho de la verdad, no apoyársela. Porque mira, estamos pasando por un virus demasiado fuerte. Aquí cerca del materno, oye, había una goma prendida, donde no tú sabes que es un serio ¿eh? de tabú, ahí. Entonces, yo se sé lo que están acabando con medio mundo. Hay ah, un dirigente ahí en Vinte que ay, salió ay. poniendo goma y quemando. Tú piensas que eso son protestas? así no se protesta. Muchas gracias, mi doña. Muchas gracias, del sector San Martín, Rabo de Chivo, eh, 809-725-0505. Opine usted sobre este tema que estamos en diálogo con el colectivo y, y, yeah. y lo, lo de la federación, federación. Ah, de junta de vecinos de, ¿De la provincia que está, está? Que, eh, pues siga leyendo no. para que terminemos ahí ya, ya nos vamos, no. es lo <risa> buena muy buena, saludos es, es para preguntarte cuántas zonas francas hay en Santiago y cuánta industria hay en Santiago Aquí la industria y los empresarios no quieren hacer inversiones, por eso mismo. Ok, muchas gracias. Vamos de mal en peor. Ok, muchas gracias.